Hola, buenos días. La, la moción que, que, se nos trae, que se nos presenta hoy habla en, en la proposición habla de, de agenda digital europea. Sin embargo, cuando en la exposición de motivos de la moción habla sobre todo de los derechos del artículo 18 de la Constitución. Entonces, eh, y si bien es verdad que hay una intersección entre estos dos ámbitos. Eh, también es verdad que cada uno de estos ámbitos nos lleva a un, a un camino distinto, a un camino de reflexiones distintas. Porque si hablamos de agenda digital, estamos hablando de esa, de esa pretensión digamos, de aprovechar eh, las posibilidades que ofrece eh, la técnica, las, las tecnologías de la información, Internet en concreto, eh, aprovecharlas eh, a nivel de mercado. De, de, de mercado y, y también en, en lo que aportan en, en, en su capacidad de aportar conocimiento. Eh, claro, en, en, si lo pensamos así y lo, lo trasladamos al ámbito de los derechos, pensamos sobre todo en el concepto de ciudadanía digital, digamos, ¿no? de este concepto que está pensando en, en cuáles tienen que ser las normas de conducta en este nuevo ámbito de vida digitalizado que tenemos. Entonces, ahí hablaríamos de los derechos, tanto, eh, tanto personales como políticos, de los ciudadanos. Hablaríamos de los deberes, tanto de las empresas como de, de los poderes públicos. Estaríamos hablando de ese tipo de derechos constitucionales. Pero claro, pero si hablamos de los derechos del artículo 18, eh, nos lleva a otro, a otro tipo de reflexión distinta. En el artículo 18 se protegen el honor, la intimidad y la propia imagen. ¿Qué es el honor? El honor se define como la propia estima o el público aprecio, poder defender es, esa cuestión. ¿Cuál es, eh, cuál, ¿De dónde pueden venir las afrentas al honor? De la libertad de expresión y de la libertad de información, del ejercicio de la libertad de expresión y de información. Tenemos ya una jurisprudencia constitucional que ha balanceado bastante, bastante bien cuando se contraponen estos dos derechos, qué tipo de criterios hay que, hay que tener en cuenta para hacer prevalecer a uno u a otro. Entonces, así sabemos, por ejemplo, que la libertad de expresión frente al honor no protege el derecho al insulto, lo sabemos. Eh, pero también sabemos que el honor es un concepto que cambia con el tiempo, que se adapta a los nuevos tiempos y que, por ejemplo, declarar no grata a una persona no, eh, no atenta contra el honor de nadie. Entonces, si estamos pensando en este tipo de honor, que la afrenta al honor se lleve a cabo por medios escritos, eh, por medios orales o por, por medios digitales, es lo mismo, no importa. Salvo que estemos hablando de la reputación digital, pero entonces estamos hablando de otra cosa. Porque la reputación digital tiene más que ver con esa marca que nos hacemos en el, en, en el ámbito de, de Internet, esa marca que viene a ser más bien cómo nos vendemos. De forma que atentar contra esa marca, atentar contra la, la, la reputación digital, viene de, de otro tipo de, de conductas, como, por ejemplo, la usurpación de la identidad. La estamos hablando de universos absolutamente distintos. Si hablamos de la intimidad, el derecho a la intimidad constitucional supone que tenemos el derecho a preservar un ámbito de nuestra vida privada en, en, eh, a salvo, dejarlo a salvo del conocimiento de terceras personas. Eso es lo que nos protege. ¿Cómo se puede vulnerar este derecho? Pues otra vez a, con la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces sabemos que la información que es chismorreo no prevalece ante la intimidad. Es decir, también tenemos un balanceo jurisprudencial que nos ayuda a saber cuándo estamos o no estamos eh, vulnerando el derecho a la intimidad. Y igualmente da igual que se ejerza por medios escritos, orales o por Internet. Salvo que estemos hablando de la privacidad en términos digitales. Pero entonces ya no estaríamos hablando de ese ámbito que queremos mantener en secreto, o sea, que no sea público, sino que estamos hablando de cómo ciertos poderes que no publicitan en, en abierto esa información pueden manejarla con esto que llamamos el Internet de las Cosas. El Internet del dinero, con toda esta capacidad que tienen. Es, o sea, es decir, no estamos protegiendo que no se hagan públicos esos datos, que no aparezcan en los periódicos y en los programas de televisión, sino que no sean utilizados de forma eh, que no debiera ser. Vaya terminando, es, señoría. Sí, si termino. Es decir,. Si vamos por el camino del artículo 18, nos movemos en un mundo. Si vamos por la agenda digital, nos movemos en otro mundo. Y esta moción no deja muy claro en qué, en qué, qué es lo que pretende. Por eso, como no lo hemos visto muy claro, hemos pensado abstenernos. Gracias. Gracias. por el Grupo Parlamentario Socialista.